Hola, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te saluda el profesor Mario Héctor Boschel. Para mí es un gusto darte la bienvenida. Hoy vamos a compartir conocimientos en relación al método científico aplicado a la estrategia y vamos a ver tres tips, tres ideas claves no publicadas en libros en relación a el Balance Scorecard. En este encuentro vamos a hablar primero de problemas Vamos a hablar que la pobreza estratégica está en aumento. Vamos a ver causas que lo originan y esto nos va a llevar a hablar del de concepto de la escuela determinista. Vamos también a ver que el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, no es útil para elaborar objetivos en un plan estratégico. Luego te daré los fundamentos. Tampoco es útil el análisis PES o PESTAL, aspectos externos donde se analizan aspectos políticos, económicos, sociales, etcétera. Tampoco es útil para elaborar objetivos estratégicos. Y vamos a hablar de soluciones. Esto nos va a llevar a hablar del plan estratégico innovador. Y vamos a hablar de otra escuela, la escuela voluntarista, a la que yo adhiero y formo parte. Y vamos a ver el método científico aplicado a la estrategia. Esto nos va a llevar a hablar de los ocho hechos portadores de gérmenes del futuro que ya están presentes y que una estratega tiene capacidad de ver. Luego vamos a ver cómo diseñar escenarios matemáticos, escenarios estratégicos. Y finalmente vamos a hablar de los tres tips del de Balance Scorecard. Vamos a ver que la teoría general de los sistemas, este principio científico totalmente aplicable al Balance core Car. Y finalmente, concluyendo ya la presentación, vamos a ver que un software web que corre en Internet permite recibir todos los KPIs, todos los indicadores de una organización, une a todas las sedes de la organización en todo el país y permite ver indicadores mientras los hechos pasan. No posmorten, no después que estos han ocurrido. Más adelante, en esta misma presentación, voy a mostrarte un caso real completo. Vas a ver cómo en cinco días, lunes a viernes, logré ayudar al gerente general de una organización pública y a sus altos funcionarios a mejorar su actual plan estratégico. Este año... Tuve el honor de facilitar en organizaciones públicas, en varias universidades y en organizaciones privadas, el mejoramiento del actual plan estratégico. Hay organizaciones que tienen vigente un plan estratégico, pero sus ejecutivos, sus profesionales, no estaban conforme con el aporte de valor de su actual plan estratégico y me han convocado para su mejoramiento. Este es el caso y vas a ver sus resultados. También, en este modelo, vas a ver cómo aplicamos método científico y perspectiva estratégica simplificada, que es muy útil para identificar los ocho hechos portadores de gérmenes del futuro, que son los que permiten identificar, descubrir oportunidades futuras que hoy no existen, y también amenazas o riesgos futuros que hoy tampoco existen y con las cuales se pueden crear ventajas competitivas y se pueden anticiparte para mitigar riesgos o estrategias defensivas a futuras amenazas. Eh, mira, tú vas a poder descargártelo todo. Si quieres analizarlo, si quieres estudiarlo, vas a poder descargarlo a tu computadora. Para eso, te invito a que tengas a mano un lápiz, una birome, para tomar nota de una dirección de internet que te voy a pasar enseguida, para que tú copies esa dirección y descargues toda esta presentación a tu computadora. Bueno, entrando ya a nuestra presentación de hoy, yo imagino que tú sabes que en Estados Unidos, en Harvard, nace el concepto del Balance Core card. Hace más de 20 años tuve el honor de estudiar personalmente con el doctor Robert Kaplan. Tú sabes que él es el creador del concepto del Balance Core card. Él me ayudó a formar este Club Tablero de Comando. Hace ya muchos años de esto, como te anticipé, hoy cada vez hay más y más profesionales que, como tú, espero que seas miembro del club, eh, reciben newsletter, reciben comunicación. Y si no, cuando gustes, puedes inscribirte y suscribirte a nuestro Club Tablero de Comando, sin costo alguno. Para mí, el conocimiento es un bien que crece cuanto más se lo comparte. Bien, apagué la cámara para que te puedas enfocar en la presentación, luego volveré a darte la cara. Mira, en el año 2017, lo que yo estoy observando, ya sea cuando entro a internet o cuando me piden una segunda opinión profesional, es que hay una pobreza estratégica que va en aumento. Esta pobreza estratégica, te insisto, yo la observo, cuando analizo un plan estratégico tradicional. ¿Qué es lo que ocurre en este instante? Yo miro el título, dice plan estratégico de tal organización, lo tomo en mis manos y parece un plan estratégico, pero cuando comienzo a leer su contenido, de plan no tiene nada, de estratégico tampoco, y lo que sí veo es una pobreza estratégica total. Mira, en, estamos en el año 2017, y yo noto que en algunas organizaciones, aún hoy, elaboran un plan estratégico tradicional siguiendo los lineamientos que fueron dados en sus orígenes. Esto ya viene allá de los años 1960. Mira, te doy pruebas. Aún siguen aplicando el análisis FODA, Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza, o la técnica PES, aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos que ya no son útiles para crear objetivos en un plan estratégico. Pocos minutos más te daré mis fundamentos y también elaboran la visión sin fundamento alguno. Mira, vamos a dar una breve mirada al origen de los planes estratégicos. En primer lugar, en el año 1957 nace el concepto de la estrategia empresarial de la mano de quién? del doctor ingeniero Igor Ansoff, imagino que conoce su matriz. Él fue un pionero en la introducción de la cultura del pensamiento estratégico. Casi todos hemos brevado de su libro. Él fue el autor del primer libro de estrategia que se publicó en Estados Unidos, llamado Corporate Strategy. La planificación estratégica como tal se originó en la Universidad de Boston, la Boston University, ahí por esa década también, donde también nace el análisis FODA de la mano de eh, un americano llamado Andrews. Eh, en este momento nace este concepto de un marco normativo institucional, de una misión, visión, objetivos, estrategias y el análisis FODA. Este concepto nacido en esos años eh, ha sido la base de la estrategia empresarial. 1960, ¿te acuerdas? Año de los Beatles. Bueno, para los que tengan miedo, seguramente los aún recordamos con mucho afecto. Eran años donde el presidente Kennedy luchaba por su presidencia en los Estados Unidos. Eran años de alta estabilidad. Eran años de muy baja incertidumbre. A punto tal que en aquellos años, a ver si entre la audiencia hay personas de mi edad y son memoriosos, se elaboraban planes estratégicos a 30 o a 50 años. Entonces era válido el análisis PESTAL, el análisis del FODA, el análisis de los pasos para la elaboración de la estrategia empresarial. Pero analicemos qué pasa en este contexto actual, la, el año 2017. Te pregunto, ¿tú crees que es lo mismo? ¿Tú crees que es igual a 1960? ¿Tú crees que estamos viviendo alta estabilidad? ¿Crees que estamos viviendo en una época de baja incertidumbre? ¿Crees? No, yo creo que no. Mira, hoy la inestabilidad es altísima. La incertidumbre más alta que nunca. Los planes se elaboran solamente para tres años o cinco años. Hay mucha turbulencia y la complejidad en el mundo de los negocios, es total. ¿Compartes? Entonces, yo creo que estos elementos que heredamos del año 1960 no son los óptimos para la época actual. Mira, hay corrientes filosóficas del pensamiento estratégico, conozco dos, el determinismo y el voluntarismo. 1960 predominaba la corriente o escuela determinista. El determinismo es una doctrina, o un sistema filosófico que estudia el futuro y considera que el mismo es el resultado necesario de las condiciones y estructuras preexistentes. Ellos hacen una lectura unidireccional del tiempo. Hay un pasado, hay un presente, y el futuro no es más que la continuidad del presente. Aquí, para ellos, las variables a considerar son susceptibles de control. Hoy, 2017, de modo consciente o inconsciente, algunos profesionales siguen aplicando los principios de la escuela determinista cuando elaboran su plan estratégico. Una prueba, la visión. Ellos determinan el futuro redactando la visión, cambiándole solamente algunas palabras a la visión anterior. Hay un pasado, la visión anterior, hay un presente, el día de hoy. Cambiamos algunas palabras y tenemos la visión nueva que se proyecta hacia el futuro. ¿Con qué fundamento científico? ¿Con qué base matemática? Con ninguna. Simplemente no hay base científica, solamente el acuerdo de voluntades de una reunión de brainstorming o el sueño del líder. Aparece el presidente, el dueño o el gerente general y dice, colocale tal palabra y esa palabra queda puesta. Yo me pregunto, ¿así se crea una visión? ¿Es esto serio? ¿Se puede proyectar el futuro de una organización nada más que con el acuerdo de voluntades o la palabra del de líder? Bien, yo creo que no. También se sigue aplicando la famosa pirámide estratégica. Fíjate que comienza definiendo hacia dónde vamos. El determinismo puesto en práctica. Quienes se adhieren consciente o inconscientemente a esta escuela determinista, aún hoy, siguen utilizando el análisis FODA o la técnica peso-pestal. Es decir, estas dos técnicas no son útiles para crear objetivos en un plan estratégico en el momento actual. Lo fueron cuando hubo estabilidad, lo fueron cuando no había incertidumbre. A ver, permíteme formularte una o dos preguntas. Te pregunto a ver tu nivel de respuesta. Al crear un plan estratégico, A o B será tu respuesta. ¿Tú planificas solo para este año o planificas para el futuro? O sea, para los próximos tres o cinco años. A o B, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, si coincides conmigo, la respuesta es B. Vamos a la segunda pregunta. En un plan estratégico, ¿tú ingresas objetivos para ser logrados solamente en el corto plazo este año? ¿O tú ingresas objetivos que van a ser logrados en los próximos tres o cinco años, A o B? ¿Cuál es tu respuesta? Si piensas como yo, B va a ser nuevamente la respuesta. Mira, el análisis FODA, se basa en el pasado y en el presente de una organización. Solo es una foto del momento presente, de cuando tú listas esos elementos del FODA, no del futuro, del presente o del pasado de esa organización. Analicemos el FODA. Con el análisis FODA, el futuro de una organización, ¿de qué depende? de una técnica que se basa en el pasado o en el presente de una organización, no en el futuro. Esta técnica es 100% subjetiva y es incompleta. Depende de la memoria de los participantes. Cuando tú pegas ese papelógrafo en la pared preguntas, ¿cuáles son nuestras amenazas? Los participantes te las facilitan. Si se olvidaran de alguna, ya no está en ese listado. Lo mismo va a ocurrir con las oportunidades. Basta con que una oportunidad no esté para que ese sistema foda ya no cumpla su objetivo. Es incompleto. Cruza elementos a dedo. Tú cruzas una fortaleza con una oportunidad. Fo, fa, do, da. Esto es poco serio y nada profesional. Y por último, el FODA representa una imagen de hoy. Tú escribes las fortalezas de hoy. Tú escribes las debilidades de hoy. Tú escribes las oportunidades que hoy conoces. Y tú escribes las amenazas que hoy conoces, no las del futuro. Y el plan estratégico es hacia el futuro. No hacia el presente y no hacia el pasado, mira para mí el análisis foda no es útil en un plan estratégico, porque en un plan estratégico se crean objetivos que van a ser logrados más adelante de acá a tres o a cinco años. tú apostarías tu sueldo o tu honorario que una oportunidad que está hoy puede esperar tres o cinco años para hacer empleada? ¿Tú cruzarías hoy una fortaleza con una oportunidad? ¿La pondrías en el plan estratégico y dejarías pasar tres o cinco años a ver si se logra? ¿Tú crees que esa oportunidad va a estar tanto tiempo esperándote? ¿Una amenaza de hoy si tú la cruzas, crees que esa amenaza puede esperar sin afectar a tu organización tres o cinco años? Yo creo que no. Por eso insisto, no es útil el FODA en un plan estratégico. Mira, el FODA, y en mi caso yo utilizo el FODA matemático, solo es útil para el POA, Plan Operativo Anual, o POI, como lo llaman algunos, Plan Operativo Institucional. Si yo tengo una debilidad, la quiero resolver este año, este mes, y si fuera posible ahora, no dentro de tres o dentro de cinco años. Lo mismo ocurre con el análisis Pestal. Tú listas los aspectos políticos que hoy conoces, tú listas los aspectos económicos que hoy conoces, no son útiles para crear objetivos estratégicos. Mira, para planear el futuro, se necesita analizar más lejos, mirar más allá de este año. Y para esto hace falta explorar oportunidades futuras que hoy no existen, amenazas futuras que hoy no existen, pero que una estratega tiene la capacidad de descubrir a través de los factores de cambio, a través de los hechos portadores de gérmenes del futuro, a través de los wildcards, a través de los cisnes negros, a través de las discontinuidades fatales. Este es el nuevo mundo del 2017. Ya no estamos más en 1960. A ver, durante este año 2017, en estos meses, ya se entrenaron conmigo 471 profesionales que están aplicando la metodología que estoy expresándote, método científico, escenarios matemáticos y perspectiva estratégica. Tenemos, por ejemplo, acá... El testimonio del director de Planificación Estratégica de la Universidad de Atacama, UDA, en Chile, que es el doctor en Ingeniería de Minas, ingeniero Jorge Navea Castro. Al terminar su formación, él me dice, «Este seminario superó mis expectativas porque pude comprender en forma eficiente la metodología», dice el doctor Navea Castro. Aprendí cómo detectar a tiempo oportuno las amenazas futuras que hoy no existen para darle atención y crear estrategias defensivas y las oportunidades futuras que pueden impactar en la Universidad de Atacama en los próximos 3 a 5 años para anticiparme y crear ventajas competitivas. Durante este seminario logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado. Vemos aquí el testimonio de otro profesional, el magíster ingeniero Alejandro Phillips, que dice, logré descubrir 15 oportunidades y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. De República Dominicana, dice el magíster en la Economía, Marco Espinal Martínez, miembro del Consejo Nacional de Competitividad de ese país. Yo descubrí 24 oportunidades que no conocíamos en el Consejo Nacional de Competitividad y 21 amenazas futuras que pueden llegar a provocarnos riesgos. Acá en el Perú, el magíster Jimmy Frank Rolando, director general de Mi Credit, en Trujillo, dice...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 cómo descubrir oportunidades futuras y cómo descubrir amenazas y riesgos futuros que hoy no existen. Si te interesa conocer su contenido, ahí, en esa dirección de Internet, descargas el, la información. Es bit.ly barra o por guión ame de oportunidades y amenazas. Entonces, si te interesa, esto va a comenzar la próxima semana, entras a esa dirección, descargas la información del programa y tal vez podamos vernos. Te voy a formular otra pregunta más. Para ti, ¿cuántos futuros existen? A ver, espera, esta pregunta es muy importante, porque si tú quieres planificar, vas a planificar el futuro, no el pasado y no el presente. Entonces, ¿cuántos futuros vas a planificar? ¿Cuántos futuros existen para ti? ¿Uno, dos, cien, mil, infinitos? Es muy importante que tengas clara esta respuesta. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántos futuros existen? Bueno, mira, para la escuela voluntarista a la que yo adhiero y formo parte, vas a ver que coexisten múltiples futuros. Hay un pasado, hay un presente y hay múltiples futuros hacia adelante. Un futuro probable, deseable y también futuros posibles. El futuro es multidireccional. Existe la posibilidad tuya de elegir en libertad y tomar una de esas direcciones en forma voluntaria, de ahí el nombre de la escuela. Entonces no hay un solo futuro, hay múltiples futuros, algunos posibles, menos probables, más probables, hay que analizar los hechos portadores del futuro, los drivers, las tendencias, en fin. Para la escuela voluntarista el futuro no se espera, el futuro hay que construirlo. No se lo predice, no es continuidad del presente ni del pasado. Notas la diferencia con la escuela determinista, el futuro se lo construye. Depende de nosotros, depende de ti, depende de la decisión que tomemos para edificarlo desde ahora. Mira, la escuela voluntarista es la corriente de elección de nuestro futuro. Se llama así porque la elección es un acto de voluntad. Cuando vas a elaborar tu próximo plan estratégico o tal vez el que tienes hoy vigente, te está dando satisfacción, entonces bueno, sigue con él. Y si no te está dando satisfacción, ¿cómo vas a seguir? ¿Te parece bien adivinar el futuro o crear el futuro? Son las dos escuelas, tú tendrás que tomar una decisión. Yo utilizo el diseño de escenarios para crear futuro. Los escenarios matemáticos me ayudan a crear estratégicamente el futuro. Un escenario es una imagen del futuro de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si el mismo llegara a ocurrir. Conducen los escenarios a la elección de un escenario apuesta, que es el camino a recorrer del hoy hacia el mañana. Es una ruta estratégica. Mira, uno de los eh, gurúes del de diseño de escenarios fue esta organización Shell, una empresa petrolera. En el año 1970, ya pasaron muchos años, Shell era considerada de las siete compañías más grandes petroleras del mundo, la más débil. Entre las siete hermanas, la peor. Pasaron nueve años y junto con Exxon pasó a ser la más importante y la más fuerte. ¿Cómo lo logró? Ellos analizaron los distintos escenarios de lo que iba a ocurrir con el precio del petróleo. Y fueron analizando, primero descartaron el sistema tradicional de pronósticos, prohibido hacer pronósticos en esa empresa. Y comenzaron a utilizar métodos de escenarios. Shell ganó una fortuna. Compró petróleo muy barato, lo vendió muy caro, lo volvió a comprar muy barato y así ha seguido. Lo importante es que las investigaciones en escenarios que realizó esta organización las publicaron en revistas científicas antes que ocurrieran los hechos. Y estoy hablando de crisis del petróleo, de la guerra del Irak, de la guerra del Golfo, los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre. Todo fue publicado antes en revistas científicas. Búscalas en internet y vas a validar lo que aquí estamos hablando. No es magia, es conocimiento profesional. Mira, ¿qué te propongo? A esta altura espero que tengas la, el análisis de lo que estamos viendo y que veas si vale la pena dedicarle más tiempo o no a este concepto de la escuela voluntarista. Lo que te propongo es, primero, no utilizar más el FODA o PESTAL en un plan estratégico, aplicar método científico para identificar los ocho hechos portadores de gérmenes del futuro que ya están presentes, un estratega lo sabe identificar, 471 profesionales que han sido formados en nuestro club ya lo saben identificar, son útiles para descubrir oportunidades que hoy no existen, amenazas o riesgos que hoy no existen. Identificar tendencias de evolución a largo plazo. Hay una metodología simplificada que es la que nosotros utilizamos. Construir escenarios estratégicos que describan lo que puede ser y lo que serán las visiones de futuros razonables, cuya ausencia hoy impregna de incertidumbre las decisiones de mediano y largo plazo de la mayoría de las organizaciones que no trabajan en base a escenarios. Solo por intuición. Redactar la visión. ¿Cuándo? Al final, no al empezar. Después de haber seleccionado el escenario, apuesta. Si hay múltiples futuros, cada futuro tiene una visión diferente. Utilizar matemáticas. ¿Para qué? Para definir la cantidad de escenarios a analizar. Hay una fórmula conocida por todos. 2 elevado a la n. Si yo tengo, por ejemplo, dos ejes estratégicos y tres variables, voy a tener que analizar 2 elevado a las 3, 8 escenarios. Si tuviera seis variables, 2 elevado a las 6, 64 escenarios. Ah, no te preocupes, porque es muy fácil hacerlo con Excel. Es muy rápido. De hecho, yo lo hago con el software que hemos desarrollado. ¿Quieres descargar este video de esta conferencia? Tal vez la quieras compartir con tus amigos, colegas, personas, colegas tuyos de tu empresa. Entra a esta dirección, bit.ly barra, videotele, y de ahí lo descargas. ¿Cuáles son los 10 pasos que yo utilizo cada vez que una empresa me convoca y me dice, profesor, vénganos a mejorar el actual plan estratégico o vénganos a crear un nuevo plan estratégico? Primero. Yo comienzo aplicando método científicos. Para mí es muy importante analizar los ocho hechos portadores del futuro. ¿Para que Para encontrar sus gérmenes. Analizo las tendencias que podrían impactar en una organización en, en, en tres a cinco años. Defino estratégicamente los principales drivers o conductores estratégicos de esa organización Analizo matemáticamente el valor de cada uno de estos drivers. Se extraen de todos los drivers dos de ellos que van a actuar como ejes bipolares. Se analizan los atributos estratégicos de cada uno de estos ejes bipolares y se analizan matemáticamente la cantidad de escenarios requeridos. Recuerda que el futuro es múltiple. Se narra, hay un proceso de narración, se narran, el contenido de cada uno de los escenarios y se selecciona matemáticamente el escenario apuesta, aquel por el cual se va a apostar la elaboración del plan estratégico innovador. Entre tantos escenarios, 32, 64, 8, ¿cuál es el escenario apuesta? Y se elaboran indicadores de alerta temprana. Para cada driver incorporado en el escenario de apuesta, si algo está por pasar, me quiero enterar antes y no durante y mucho menos después. Se elabora ahora, al final, el plan estratégico innovador y se redacta recién ahora la visión para ese escenario de apuesta. Si yo tengo ocho escenarios, cada uno tiene una visión diferente. Vuelvo a insistirte, tal vez yo hablo rápido. Me, me entusiasma mucho este tema y, y tal vez soy vehemente pero bueno, es mi estilo, te invito a que descargues el video, bit.ly barra videotele, lo compartas o lo vuelvas a ver cuando creas conveniente. Mira, hay cinco fases que tiene todo este proceso, que tal vez te ayuden a comprenderlo en forma más fácil. Primero, tienes que aplicar método científico, identificar los ocho hechos portadores de gérmenes, para descubrir oportunidades y amenazas futuras. Luego analiza las tendencias de cambio en base a estos hechos y crea múltiples escenarios matemáticos. Es muy fácil de hacerlo con Excel. Selecciona de todos ellos el escenario apuesta. Selección matemática. No utilices la metodología subjetiva. Utiliza el método matemático. Y ahora redacta el plan estratégico y recién ahora Agrega la visión, misión y los valores. A ver, ¿cómo todo esto bajo a tierra? Te voy a presentar aún el caso real de una organización pública donde implementé toda esta metodología. Así que, dedícale 10 minutos a la parte que sigue. Eh, espero que te nutra y te impulse a investigar esta temática. Primero, vas a ver un plan estratégico innovador, elaborado en cinco días. Lunes a viernes, ocho horas por día. Eh, es el caso de una empresa que está en el Perú, es una organización pública. Eh, tiene su sede central en Lima y tiene 21 sedes en todo el país. A esta organización, ellos lograron con esta metodología que voy a presentarte, descubrir riesgos y amenazas futuras que no existían cuando hicimos el trabajo y también descubrieron oportunidades futuras. Todo comenzó aplicando método científico a la estrategia, a través de estos cuatro fases, observación, formulación e hipótesis, experimentación y conclusiones. Los profesionales que asistieron plantearon el problema, lo reconocieron, formularon sus hipótesis, hicimos un control de las variables, se experimentó y finalmente se planteó una teoría que se materializó en un plan estratégico. Primero se observó la organización analizando las tendencias que tienen probabilidad de impactar en la organización en los próximos tres o cinco años. Esto partió de la identificación de las oportunidades y amenazas futuras. Luego se generó información acerca de las hipótesis del futuro y se hicieron experimentos para presentar evidencias que prueben o demuestren la verosimilitud de estas afirmaciones lo cual nos llevó a las conclusiones que fueron documentadas y agregadas al plan estratégico. Objetivos estratégicos que anticipen ventajas competitivas, objetivos estratégicos que mitiguen o eliminen riesgos y una visión de futuro basada matemáticamente en el escenario apuesta. Bueno, para hacer esta consultoría de cinco días, utilizamos tres fases, un análisis prospectivo, un análisis estratégico y un análisis institucional. La salida fue el plan estratégico institucional PEI de esta organización que el día viernes entregamos en mano a las 6 de la tarde al presidente de esta importante institución. Si tú quieres ver el caso completo, ahí está bit.ly barra sencico. Vas a ver toda la presentación, todos sus gráficos, vas a ver las plantillas de Excel en formato de imagen, o sea, el caso completo, siete temas de tu interés, entra y descárgalo cuando creas conveniente. Vamos a ver entonces la primera etapa, que es la etapa del de análisis prospectivo, que comenzamos trabajando con un equipo multidisciplinario a cargo del gerente general, que en aquel momento era el ingeniero David Tinoco Neira. Eh, participaron directores y gerentes de área de estas eh, importante organizaciones. En, la, en el análisis prospectivo se diseñó el modelo conceptual, se identificaron oportunidades y amenazas futuras, las tendencias, se analizaron matemáticamente todas estas variables claves y se construyeron los múltiples escenarios matemáticos. Se hizo un ejercicio muy importante de las oportunidades y amenazas futuras a cada participante le entregamos plantillas en Excel sin password y también un software profesional que es el que permite lograr que todo esto se pueda hacer en cinco días. Sin este software, yo tampoco podría lograrlo en cinco días. Tal vez me llevaría un mes, dos o tres meses. Eh, lo primero que logramos fue identificar las amenazas futuras. Voy a dar el ejemplo de una de ellas. Una de las amenazas fue la posibilidad de que en este año 2018 el nuevo gobierno que asumió en el Perú abra nuevos institutos tecnológicos en el sector de la construcción y saneamiento. Si esto ocurriera, esta amenaza podría poner en riesgo a toda la organización. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hicimos? Transformamos una amenaza en una oportunidad. Esta era la amenaza y la hemos transformado en esta oportunidad, gestionar ante instituciones del Estado y fortalecer de forma integral la oferta de servicios de capacitación técnica en el marco de los lineamientos del Plan Bicentenario del 2021 para reducir el impacto de la posibilidad de creación de nuevos institutos tecnológicos en el sector. Bueno, esto es la esencia de un plan estratégico, cómo creamos futuro para la organización. También analizamos matemáticamente 30 variables sistémicas. A ver, no a asustarse con los números de notación científica. Esto es lo, el software lo hace automáticamente. Por eso insisto, sin un software, esto en cinco días no lo puede lograr. Pero bueno, Excel nos facilita todos estos cálculos en forma automática. Y esto nos permite, en un plano cartesiano, visualizar cada una de las variables y sus impactos lo cual nos permitió crear un ranking estratégico, que va desde la más importante variable 1 a la número 30. Hicimos una simulación. Simulamos cómo estaba preparada la organización si hoy fuera impactada por cada una de estas variables. Y vimos que en algunas variables la organización estaba muy bien preparada y en otras no. Atención, esto es muy importante. Yo lo aplico en cada organización que me convoca, porque aquí hay input para el POA, para el Plan operativo anual, para preparar durante el primer año a la organización para cubrir sus espaldas para el caso que fuera impactada por estas variables. Esta es la parte vital, es la parte de la mitigación o eliminación de las amenazas. También aplicamos el método Delphi, consultamos a expertos cuál era la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza y de cada oportunidad, y los expertos nos fueron dando sus respuestas. Creamos múltiples escenarios matemáticos, como ves, el software fue guiando prácticamente todo el modelo, y seleccionamos ya en la segunda fase del análisis estratégico, el escenario apuesta, eh, redactamos la visión en base a ese escenario, Validamos matemáticamente la visión y redactamos los objetivos en base a ese escenario el la apuesta. E identificamos las acciones y creamos la ruta estratégica paso a paso. Bueno, acá está. Seleccionamos el escenario apuesta en base a los resultados matemáticos. Imagínate que tuviera 64 escenarios. ¿Cuál es el que más valor aporta? Bueno, con este criterio seleccionaron los profesionales de esta organización, el escenario más óptimo para ellos. Y así fue que nació esta visión. A 2021 el CENCICO estará desarrollando nuevas propuestas educativas para la formación continua de los trabajadores técnicos y profesionales, contribuyendo a la competitividad de las empresas, aportando estudios de investigación y normalización del sector construcción, vivienda y saneamiento del país. Esta visión, como tú ves, nace a partir del escenario de apuesta. Hicimos la validación matemática de la visión, lo ideal es haber llegado a cuatro puntos, llegó a 3.8. Esta fue su validación matemática. Y creamos objetivos a partir del escenario de apuesta y en base a dos ejes. El eje de la investigación, que proviene de oportunidades futuras o amenazas futuras, y los objetivos del eje académico, que provienen también de oportunidades o amenazas. Luego, se validaron todos los objetivos hacia niveles superiores. Desde los objetivos estratégicos e institucionales, pasamos a los sectoriales, territoriales, específicos y nacionales. Ahí están. Y elaboramos una ruta estratégica para entrar luego en la última etapa, la del análisis institucional, donde redactamos la misión, somos la primera institución pública autorizada para formar trabajadores técnicos y profesionales del sector de la construcción, vivienda y saneamiento, etc. También creamos la validación matemática, y aquí sí logramos cuatro puntos, el máximo puntaje, y finalmente creamos un lema, SENCICO, edificando el futuro del Perú. Si quieres bajar el caso completo, repito, tal vez lo quieras estudiar, verlo con, con más calma, yo tal vez hablé muy rápido, vas a verlo en bit.ly barra sencico De ahí lo descargas, el caso completo, con todos sus gráficos y con toda la información. Bueno, creamos sus valores y... El plan estratégico institucional se entregó a su presidente el día viernes a las seis de la tarde. Bueno, sí se puede. Sí se puede en cinco días elaborar un plan estratégico o mejorar el actual plan estratégico de una organización. ¿Qué es lo que hace falta? Se requiere conocimiento de la metodología. Método científico aplicado a la estrategia, los ocho hechos portadores de gérmenes del futuro, oportunidades y amenazas que hoy no existen, las futuras, y la perspectiva estratégica simplificada, para lo cual hace falta disponer de un software que permita hacer todos los cálculos matemáticos en forma inmediata, sino obviamente no lo vas a lograr en cinco días. Y fundamentalmente una expertise en el coaching, porque hay que dirigir a un grupo de profesionales muy bien formados, muy conocedores de la temática, para que no se dispersen y dentro de los cinco días puedan elaborar el plan estratégico institucional. En estos años yo ya debo haber implementado más de 60 planes estratégicos, algunos mejorando lo actual, otros dando el inicio de nuevos planes, utilizando esta metodología que apliqué en varias universidades, organizaciones públicas y también en empresas. Amigos, terminé con el aspecto del plan estratégico, método científico y su aplicación, y ahora brevemente, muy rápido, les voy a dar tres tips o datos claves que no están publicados en los libros en relación al balance core -car dinámico. En primer lugar, yo imagino que tú sabes que en Estados Unidos, en Harvard, nació el balance core card. Hace más de 20 años tuve el honor de estudiar, de formarme en forma personal con el doctor Robert Kaplan. Bueno, desde ahí en adelante no paré de difundir este concepto. El balance core traslada la planificación estratégica a la acción. Y dado que la visión también forma parte de la planificación estratégica, si un balance scorecard no traslada la visión a la acción está incompleto o está mal elaborado Mira publicar la visión arriba en el encabezado de un mapa estratégico eso no es trasladarla a la acción ese balance scorecard está mal trasladar la visión a la acción requiere ejecutarla y crearle escape de avance mes a mes. La alta dirección debe saber cuál es el porcentaje de avance de este mes hacia el logro de la visión. Segundo tip. La teoría general de los sistemas es de aplicación en la construcción de un mapa estratégico. El biólogo austríaco Bertalanffy nos enseñó que la cualidad esencial de un sistema Está dada por la interdependencia de las partes que lo integran. Es sistémico el mapa estratégico. Sin embargo, vos, eh, la mayoría de los mapas que yo veo son lineales. Las vinculaciones van de abajo hacia arriba. Eso viola el principio científico de la teoría general de los sistemas. Y qué hace la alta dirección, nunca más vuelve a ver el mapa estratégico. Fíjate, yo escribí mapa estratégico Perú, y ¿qué es lo que veo? Que todos los mapas estratégicos no son sistémicos, van de abajo hacia arriba. Mapas muertos, todos estáticos. En el club tablero de comando, hemos creado una metodología para que todos los objetivos sean sistémicos, y cada vez que un KPI, un indicador, cambia de color, automáticamente se visualiza su estado en el mapa estratégico. Esto es una gran ayuda para la alta dirección que puede tomar decisiones estratégicas en base a las relaciones causales y su movimiento mensual. Este es un software que trabaja en Internet. Hay que analizar último tip. Hay que analizar los indicadores en tiempo real, no post-mortem. Los indicadores son muy importantes, pero solo muestran lo que ya pasó. Ventas del mes que pasó, compras del mes que pasó, ausentismo del mes que pasó, ROI del ejercicio que pasó. Entonces, lo que pasó, pasó y si me dañó, me dañó. Puedo proyectar a futuro, pero el daño está hecho. A través de un software se analizan y se toman decisiones mientras los hechos están pasando. Si hoy me entero que el nivel de ausentismo está fuera de control, hoy puedo tomar una decisión. Para esto hace falta tener un software que en tiempo real facilite la información. Ahí me estás viendo en la calle con mi celular, viendo en una organización... ¿Y cómo está avanzando su balance por car. Soy consultor, auditor de esa organización y tengo que emitir un informe. Estoy donde estoy, mi celular me conecta con esa organización. Este software web conecta todas las oficinas del país en tiempo real. Hagan lo que hagan en la organización, en el acto yo lo veo en mi celular. Este software emite alertas y si algo está mal, yo veo su color rojo en mi celular y puedo llamar a su gerente general o al gerente de área y decirle, ingeniero, qué está ocurriendo con tal variable estratégica, para tomar acción mientras los hechos ocurren. Así lo hemos hecho en muchas universidades. Aquí estamos viendo el caso de una universidad en Cali, Colombia, donde elaboré completo su balance corcar para esta universidad y sus siete sedes, trabajando también cinco días, lunes a viernes. Aquí vamos a ver el caso de El COMACO, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ahí estoy en foto con el general a cargo y los altos oficiales con quienes elaboramos y dejamos funcionando en seis días el balance core completo de esta organización. Amigos, sí se puede cuando se tiene el conocimiento, el software y la voluntad política, ¿cuál es la modalidad que yo utilizo para ayudar a elaborar o mejorar o actualizar un plan estratégico o un balance core card? Bueno, cuando me convoca una organización, yo... Puedo ir a la organización y en forma presencial, en dos días, 16 horas, doy la formación y el entrenamiento, y luego los participantes lo elaboran y yo les doy un coaching eh, a través del Facebook, a través del Skype, a distancia, para que ellos no tengan duda alguna en su implementación. Eh, a veces hay organizaciones que me dicen, no podemos parar, bueno, esa misma entrenamiento lo doy en forma online, a través del Skype, a través del Facebook, a través de distintas plataformas. Son seis encuentros asincrónicos donde sin un día y sin una hora fija, los participantes van resolviendo una serie de ejercitación y entrenamiento que yo les facilito para que ellos puedan implementar su plan estratégico o su balance scorecard. Y bueno, también tengo la consultoría de 40 horas, que es la que hemos visto hoy, donde en cinco días eh, me ocupo personalmente de dirigir a un equipo multidisciplinario trabajando ocho horas diarias. Claro, nadie está obligado a estar ocho horas conmigo, van entrando y saliendo del, del salón del evento, pero el producto final, al cabo de estos cinco días, es entregar la mejoría del plan estratégico o la creación del plan estratégico y la mejoría o la creación del balance scorecard terminado para esta organización. Te repito que la próxima semana comienza un entrenamiento online para descubrir oportunidades y amenazas futuras, y que tú puedes descargar este video de eh, esta conferencia para compartirlo con quien creas conveniente. Eh, amigos, Einstein fue muy claro. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperar a obtener diferentes resultados. Si eres consultor, planteate si te es útil algo de lo que hoy hemos visto, a ver si en lugar de seguir haciendo lo mismo, lo mejoras. Si eres funcionario, gerente o director de una organización, planteate si los resultados que estás logrando son satisfactorios, si puedes mejorarlos. Tal vez algunas de las ideas que hemos visto en este encuentro puedan ayudarte a mejorar tu organización. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber participado. A mí me encanta compartir el conocimiento.